Cordiales, os está hablando Luis, como siempre en directo. Crislan siempre emite en directo, así que el que vea esto y no esté suscrito, que se suscriba ahora mismo, buen momento, y de a la campana. Que así en los próximos directos podéis preguntar en el momento. Bueno, estamos en Madrid, en esta ocasión contamos con nuestra invitada Girle. Hola, Crislines. Lleva un año y cinco meses aquí en madrid y nos va a contar si hay trabajo o no hay trabajo y nos va a contar también cómo se consigue la tarjeta roja que ella la ha conseguido es un caso práctico que sé que los valoráis un montón eh, y la voy a tratar de dejar de hablar todo lo posible yo me voy a callar <risa> hago las preguntas y ya está que luego me regañáis que os veo, que os veo. <risa> Quién es girlen cuéntanos tu historia un poco para que te conozcan y te dejo que hables vale eh, hola Pridilina, mucho gusto, mi nombre es Jirlen Johanna, soy una colombiana, tengo un año y cinco meses de estar aquí en España, eh, primeramente eh, llegué eh, por el aeropuerto Barajas, eh, de allí estuve un tiempo viviendo en un pueblito cerca de Madrid que se llama Toledo y de Toledo ya me vine por acá para Madrid eh, Inicié mi proceso de asilo, de pedir asilo político, eh, cuando ya llevaba como tres meses y medio. Eh, inicié el proceso en Toledo y, pues, cuando ya me vine a vivir aquí a Madrid, eh, me tocó ir a la comisaría donde había solicitado pedir el traslado para acá, para Madrid, para no estar, pues, eh, yendo y viniendo en. Eh, para no estar gente viniendo de Madrid, Toledo y Toledo, Madrid. Lo preguntan mucho, o sea, que se puede pedir en Toledo y luego irte a Madrid y seguir en Madrid, ¿no? Sí, se, podría, claro, se puede hacer. Sí, se puede hacer, no hay ningún inconveniente en eso. ¿Y vivías en un pueblo de Toledo o en Toledo Capital? Bueno, primero estuve en un pueblito de Toledo que se llama Noves. Eh, de ese pueblo me fui ya para Toledo Capital, estuve allí viviendo en el meses allí. Eh, Estuve allí, estuve trabajando. Inicié haciendo unas horas de limpieza en un piso de una señora. Luego estuve cuidando a las niñas. De esas niñas estuve cuidando a una señora mayor, una adulta mayor. Y de ahí pues era días que trabajaba, días que no. Y Haciendo horitas aquí más allá de lo que iba saliendo hasta lo último ya Ay, o sea que hay trabajo sin papeles hay trabajo no hay trabajo me ha dicho sí. jaime antes de que se me olvide perdóname la interrupción jaime en instagram le he prometido que cómo está el tema del trabajo a día de hoy sin papeles bueno eh, aquí se les llama trabajar en negro ¿no? los que trabajamos sin papeles se les llama trabajar en negro eh, Le dan trabajo a uno por horas aunque está un poco complicado porque pues hay empresas que las multan cuando contratan a, a chicos a personas sin documentos, pero hay otras personas de buen corazón que sí le dan la oportunidad a uno de trabajar, como es cuidando niños, de internas, eh, cuidando adultos mayores, hasta paseando mascotas. O sea que sí que había trabajo, ¿no? Sí oye, lo de pasear mascotas es una buena idea. Hicimos un vídeo de eso, ¿eh? Y ya no sí. digo yo solo pasear mascotas cuando se van de verano. Sí, cuando, cuando las, las personas se van, se van de bajas fines de verano, eso necesitan con quienes dejar sus mascotas. Les voy a decir una cosa, la tarjeta roja es un documento, para el que no lo sepa, que cuando tú pides asilo político, a los seis meses te permite trabajar y residir ya legalmente, no en B. Sí, ya. Ella tiene ya su tarjeta roja. Y. Dinos cómo es un poco el procedimiento para pedirla. Ok, el procedimiento para pedir la tarjeta roja es muy sencillo. Es primeramente eh, ir a sacar la cita pidiendo el asilo político. Bueno, es que. ¿Cómo, aquí, ¿Cómo pediste la cita, por ejemplo? Eh, bueno, les comento un poco porque es que en Toledo el proceso es muy diferente que aquí en Madrid. Pero Yo Toledo y Madrid está muy cerquita, está ¿no? Está muy cerca, pero el 20 proceso, proceso es muy diferente. Pues explícaselo a los. Claro entonces ir a pedir la cita el mismo día que tú das la cita ese día te preguntan que por qué estás pidiendo asilo le hacen a uno varias preguntas por lo menos a mí como me vieron que era una chica joven eh, me preguntaron que si de pronto era que había venido por medio de tratas blancas que se me habían traído con engaños ¿y qué les dijiste? yo les dije que no, que yo me había ido porque en mi país me estaban extorsionando porque tuve un negocio ¿en Colombia? y sí Colombia, tuve un negocio y me estaban extorsionando Entonces. Y eso sirvió. Sí, oh, eso me leyes? sirvió muchísimo. Ya, ya, no no puedes tanto trabajar, porque no se puede trabajar. Pero, pero puedes no... tener médico y poder eh... residir. Bueno, sí. Sí, sí, sí lo sé yo. Pero más que todo, pues para el médico, lo más importante claro. es el ¿Y lo, empadronamiento, y lo que te dices, eso también es. El empadronamiento para poder sí, sí. tener. Eh, Sí, para incluso sanitaria. aunque si tuvieras, no, no tuvieras tarjeta, con estar empadronado ya tienes médico. Eso sí. también es cierto, que se lo decimos mucho. Sí, sí, sí. Entonces, Entonces con, lo, con lo de estorsionamiento te valió, ¿no? Sí, con eso me valió y con eso inicié mi proceso allí. Eh, me dieron una para para seis meses. Eh, en esa cita eh, ya tuve que rendir, eh, para declarar. Eh, explicando, bueno, porque estaba pidiendo el asilo, qué me había pasado, contar toda la historia de lo que me pasó y, y por qué decidí venirme para acá, para España. Y más o menos la historia era esa, ¿no? Hacía sí, la historia fue, pues, sí, sobre lo de la extorsión, de que me estaban amenazando de muerte y. que porque había escogido, es una pregunta clave que siempre ah, hacen. Muy aquí. importante. Tú viniste que, directa de Colombia a España, a ¿no? A España, sí. Es, Siempre suelen preguntar que por qué precisamente los coge España. Eh, yo les dije que por su idioma, porque es el mismo idioma que se habla, y pues eh, ya con eso inicié mi proceso. Y, yo, y una pregunta que yo te quiero hacer. ¿Cuándo pediste la tarjeta roja? Solo llega porque llevas año y medio. Llevas un año y cinco meses. Llevas un año has dicho. y cinco meses. ¿Y cómo es que ha tardado tanto, digamos? Es porque es un proceso demasiado largo. El asilo político es algo de paciencia porque es un proceso muy largo. Por eso digo que en toledo es muy diferente por eso quiero pero contarles diferente quiere bien. decir que es mejor o es peor no, espérame ya les termino de contar mira. entonces resulta de que me dieron esa vez la, la primera vez que yo fui me dieron una hoja blanca y ya me fui luego me citaron a los seis meses a los seis meses yo fui y ya hablamos en toledo sí en toledo ya me tocó contar realmente porque era que estaba pidiendo no el asilo te toman unas huellas datilares para comprobar que tú no hayas pedido asilo político en otras partes, en otros países. Eh, luego de eso, eh, ya me dan un papel, una hoja blanca nuevamente, donde aparece un número, ya El de nie, NIE sí. un número de nie provisional que le dan a uno, y ya con ese, sí, si ya puedes tú, pues, estar más seguro de que ya no te van a devolver. Pero yo dirle lo que quiero saber. Ah. Sí, la hoja, luego, blanca. la hoja blanca y la y luego siguiente. De seis, luego en seis meses me volvieron la a cita Y me dieron nuevamente roja. otra tarjeta blanca. Otra blanca. Otra ah, blanca. Ahí, está la, ahí está la falla. Ahí está la falla. Es que ahora te dan una blanca y a los seis meses ya te dan una roja y que esa roja ya sirve para trabajar. Ahora la han agilizado. por, es eso, que mira, por, eso, digo que, por eso digo que es que en Toledo el proceso es diferente aquí a Madrid. Ahorita, eh, yo ya fui a la segunda, que fue... Que donde declé y ya pedí el traslado por acá para madrid llegando acá a madrid otra vez esperar seis meses en esos seis meses ya me dieron mi tarjeta mi tarjeta roja sí, que ya la tienes Sí, es la tarjeta que tengo ahorita pero ha costado un año y cinco sí, meses me ha costado prácticamente un año y cinco meses pero bueno está para... bien lo has conseguido enhorabuena sí gracias a dios bueno ya con esa tarjeta eh, me he podido inscribir a los a las oficinas de empleo de aquí de madrid que manejan bolsa para bolsas de empleo mm. y también dan capacitaciones para que uno se vaya preparando para cuando ya tenga su permiso de trabajo buscar trabajos en empresas grandes ¿Y, y, y, y tú viniste sola o viniste tenías a familiares aquí o a alguien aquí no yo vine solita no tengo familia aquí no en tenías España. a nadie pues eso no. eres valiente no sí Yisle es un proceso una valiente es un proceso duro y tomar la decisión de venirse a un país lejos de tu familia solo es duro pero, pero es bien, una ¿no? experiencia Exacto. es una experiencia muy buena porque como ser humano como persona uno crece va creciendo bastante a nivel espiritual a nivel profesional todo aprende a uno a valorar muchas cosas que en su país no valora y como cómo lo cómo lo hiciste, cómo se te ocurrió dar el salto por así decirlo. Vale, se me ocurrió porque eh, pues la situación económica en Colombia está un poquito dura y pues yo tengo dos niños, el trabajo que tenía es trabajar en una muy buena empresa, pero el dinero para para mis gastos con mis dos niños. A los niños te los trajiste, ¿no? No, mis niños los tengo en Colombia. ¿Año? Eh, cinco meses que Año no el no duro mis qué edades niños? tienen tus niños mis niños tienen 12 años y 3 añitos y allí quién te los cuida mi madre y mi hermana yeah. eh... y los vas a traer o no sí claro en mi pensado ahora es sabes cómo se hace para traerlos cuando tienes la tarjeta roja digo para que se los pida no, porque tú sabes que los puedes traer. sí yo sé que los puedo traer sí. eh, mi pensado es organizar ahorita que tenga mi permiso de trabajo ubicarme como tal ya a trabajar bien en una empresa ya estar ubicada a poder conseguirme un piso porque pues ahora en este momento estoy viviendo es una habitación es lo que te iba a preguntar ahora por el tema de las habitaciones qué precio valen más o menos si es el poco para ellos que quieren saber aquí en Toledo eh, eh, perdón aquí en Madrid un más costosa la vida un poquito más cariño ¿cuánto puede valer una habitación? Ah, y, y a veces y, se puede intentar para dos personas, ¿no? Y sí, así le bajas claro, la, aquí la uno que llega a vivir aquí solo, pues a veces no le da, pues como para claro. pagar 300 euros. Entonces eh, se comparte habitación, se alquila una habitación y se comparte habitación Oye, con Gilden, otra chica. Oye, ¿y en Toledo a cuánto puede estar una habitación más en o menos? En Toledo más 200, barato, supongo, ¿no? 150, un poquito 150 más. 150 más, podría encontrar. Más ¿Era, en, ¿Era en Toledo Capital o en un pueblo Toledo, de Toledo. Capital. Incluso en capital. pueblos de Toledo más barato. Sí, Perdón. en los pueblos es un poco más económico. O sea, por 100 euros podría haber en un pueblo una habitación. De pronto sí la podría conseguir. Si se busca, se podría, ¿no? Sí, sí ahí. Exactamente, que... pero sí se sí podría de pronto conseguir. Y oye, ¿y cuando llegaste, cómo lo hiciste, el, digamos el primer día. Tenías ya el alojamiento, traías dinero para cuántos días venías. En la aduana, cómo pasaste la aduana. Cuéntaselo. Bueno, pues les cuento. Yo entré como turista aquí a Madrid. Eh, sí. Me vine por una agencia muy buena que está en mi país. Allí eh, me prepararon un plan turístico. ¿Eh? En ese plan turístico decía de que yo venía aquí a Madrid por dos días y de ahí me iba pues a visitar otros países iba a recorrer a Europa entonces eh, traía reservas de hoteles eh, traía las reservas de, de aquí en madrid dos noches y bueno y en, en los otros países pues también tenía reservas pero pues al llegar acá y al quedarme ya obviamente las hoteles reservas las cancelan después yo venía asegurada buena muy buen sistema pues sí, ahorrar claro. dinero claro claro y el primer día como te alojas en el hotel que tenía reservado? el primer día que llegamos claro llegué al hotel del aeropuerto pues sin saber gracias a dios pues que tuve personas en, en mi país y que me comentaron cómo era pues el proceso aquí en el aeropuerto entonces ah, hacemos estos vídeos para que todo el que venga un o sea, poquito preparada porque a veces es diferente a unos me decían que llegaba y me tocaba caminar un túnel demasiado cómo largo es, cómo fue tu vivencia a verles para que ellos aprendan eh, cuando yo venía me decían de que tenía que caminar un túnel demasiado largo porque el aeropuerto de barajas es demasiado grande mm. Es inmenso. Entonces me decían que tenía que caminar un túnel largo, pero gracias a Dios no me tocó caminar ese túnel. Habían busetas o buses eh, esperándonos. De allí nos llevaron a hacer emigración. De allí de emigración eh, llega uno cuando te dan la entrada a España, te dan la bienvenida. Cuando tú ya pues haces el proceso de qué pasa, te preguntan eso. Te preguntan sí. Entonces yo dije, yo vengo de, de turismo, vengo de vacaciones, voy a estar dos días aquí y tantos días en París y tres días en Roma y así. Eh, me piden eh, que enseñe los vouchers, uno enseña los vouchers y ya de ahí pues a mí, gracias a Dios, me dijeron bienvenida a España, me pusieron el sello y ya pude entrar. De ahí entrando ya llega el proceso que es un poco más complicado, que es la... La llegada de la recogida de las maletas, que tiene que uno coger un metro, abordar un metro por la devolver, porque pues a muchas personas decían de que, que tuviera mucho cuidado, porque estando dentro del aeropuerto igual me podían... Sí, que te pueden, de, sí, sí exacto por eso no es bueno pedir el asilo en el aeropuerto verdad Sí, por es eso mejor no, al día siguiente eh, al día siguiente aunque en tu caso fue ¿Sí? a los tres meses siguiente sí. por, falta falta información. por falta de falta de información prilines prilines veros todos los vídeos falta de información lo ha dicho lo ha dicho lo ha y dicho y aparte de, aparte de eso pues dicen que uno tiene hasta un mes para ir a pedir el asilo es verdad Sí, porque si lo pides después del mes a ver se puede pedir. ella lo pidió a los tres meses, pero ya te van a decir porque no ha pedido usted antes. Claro que porque no lo había pues pedido. Porque antes. no lo sabía. siempre al día siguiente, a los dos días, ¿verdad? Claro. Y no en el aeropuerto. Es lo que les digo yo. En el aeropuerto, como dice un funcionario que está un poco de mala leche, igual te montan claro, un avión sí, de vuelta. Te pueden devolver. Pero, ¿eh? claro. Es mejor llegar yeah. y luego yeah. de llegar ya uno informarse bien y, yeah. y yeah. Salir y a, a pedirlo, claro, a en pedirlo. oye, una cosa, allí Te miran mucho la maleta y esas cosas, o no, ¿O depende. Es enlazar, pues mira, eh, la verdad es que como yo venía con una maleta muy pequeña, porque si me dijeron, lleve una maleta pequeña, lleve poquitas cosas. Yo traía una maleta de supuestamente 23 kilos, pero la maleta era de menos, era más pequeña aún. Sí, eh, y Venía un poco vacía, no venía, no venía con mucha cosa, porque la verdad, mm. casi toda mi Escaz. ropa la dejé, dejé todo traje muy poquita ropa Oye, y ahora que me haces pensar, traerías dinerillo, ¿no? Para... Claro, traje dinero porque para los primeros meses o claro, le toca a uno traer dinero para poder sustentarse aquí mientras uno se ubica y el dinero cómo lo traías en, din... eh... ¿en caso, en ¿un banco o... traía tarjeta de crédito vale. y traía euros Oye, Girlen, ¿y cómo es un poquito la entrevista de, as de asilo cuando piden la tarjeta roja? ¿Qué les aconsejas? Aunque no lo has dicho un poco al principio, pero digo la entrevista en sí, un poquito algo que... Bueno, creas... la entrevista en sí, la más importante, es la en la que te toman las huellas, porque en esa es la que ya tú vas a explicar el por qué estás pidiendo asilo nuevo político en este país. Entonces, es importante uno hablar con la verdad y relatar bien los hechos del por qué, de qué te sucedió de incluir a tus familiares que dejaste allá por lo menos yo en mi en, el, en mi proceso de asilo tengo incluido a mis dos niños y a mi madre porque ah, sea que yo temo por la vida de ellos un dato muy importante os acaba de decir sí. Gierle, o sea tú cuando solicitas el asilo para ti ya puedes incluir a tus familiares directos, sí yo ¿no? los incluí ahí porque como yo pienso traérmelos entonces eh, quiero que estén ya metidos ya en el proceso. Es un dato muy importante que les acabas de dar, que nos lo preguntan mucho en los comentarios. Tomad nota, lo que sí. nos ha dicho Yelena. Tomen nota que es importante uno. Incluirlos ya porque ya los, lo estás tramitando, ya. ¿Ya les, sí, ya, ya sería como el proceso, por claro, sí, cuando ¿no? ya estén aquí también hay que irles a pedir el claro. asilo. Pero ya, como los has incluido, digamos, está más sí. encaminado. Y si, y si viene la madre, pues es muy fácil que vengan los hijos y su madre también a sí. hacerlo. ¿eh? muy bien algo tienen algo que a ti te hubiera gustado que alguien te dijera algún canal de youtube algún amigo alguna amiga antes de venir que hayas descubierto aquí luego en españa y que no nadie te había dicho pues para que no les pase a ellos bueno pues eh, yo no sabía que aquí existían ayudas como caritas o que uno puede ir a hablar con la trabajadora social y de pronto si uno está pasando por una situación difícil eh, aquí lo ayudan en el ayuntamiento y en las iglesias, por lo menos pues, si tú, yo que llegué como para la época de, de verano, yo llegué para la época de verano y pues la mayoría de gente me decía, no, llévate ropa de invierno, llévate ropa para el frío, que allá hace mucho frío. Entonces, aquí en las iglesias tienden a, a donar ropa, caritas que también les ayuda a las personas con comida. Y... Y es una ayuda que te dan, hay una ayuda que también dan que es para personas que, que de pronto están, que llegan aquí y ya se han gastado su dinero para dar el sustento, eh, pueden ir a hablar al ayuntamiento y en el ayuntamiento les dan una ayuda que se llama... Eh, ayuda que ah, me el Bueno, ya es con saber, aunque de... no sepan el nombre exacto, tu aportación es muy interesante. Es una ayuda de emergencia. Sí. Ayuda algo de, emergencia, de emergencia, sí, algo así, sí. Por si de pronto que tú ya no tienes para pagar la renta. Y eso de independientemente de, tu de si tenéis papeles, no tenéis Ajá. papeles, habéis pedido la tarjeta roja, no la habéis pedido, ¿verdad? Sí o sí para todo lo Y lo más importante que hay que, que hacer al llegar aquí es empadronarse. Explícales Exacto. cómo es eso, cómo se hace y, bueno. qué, y para qué sirve, que también lo preguntan mucho. Bueno, el empadronamiento es algo muy importante, según lo que me han explicado a mí. ¿Por qué? Porque con el empadronamiento, eso es lo que dice el tiempo, eh, la fecha en que tú ingresaste aquí a España, y ese tiempo te va a servir para cuando tú ya vayas a sacar tus papeles, lo que va a costar de que tú llevas aquí. Y, y lo importante también es que si uno, a, tu tarjeta sanitaria o los tres años luego por arraigo para y que los no haya podido años pedir por arraigo, la tarjeta por arraigo. Arraigo, pues también el asilo es un proceso complicado y no lo has conseguido no, yo creo sí, no que me... fue doble doble se juntaron dobles cosas pero sí, bueno no porque... pasa nada ya claro. Oye, y te ha ido bien porque un año chicos Trilines, claro. un año y cinco meses sin papeles hasta y sí, una a Dios. vez más como has sobrevivido <ríe> un poco el hecho más. de estar uno aquí solo familia eh, las cosas más importantes es duro muy buenas como a mí me ha puesto en el camino angelitos que me han ayudado mucho y he estado bien nunca me han parado la policía o yo no salía a los discos de aquí de madrid porque me decían no no vaya a las discos porque te pueden parar ya que no no eh, dile, díselo a díselo me, para quitarle el miedo he tenido hasta tontos. la oportunidad de irme de fiesta como dicen aquí y no me ha pasado absolutamente pasa? nada me he pasado bien muy tranquilo bueno ya hasta un novio tienes ya y todo no Aquí. sí ya tengo novio cosas oye y es verdad eso del calor a ver el frío de Madrid porque yo sé oh. que muchos de vosotros le tienen mucho miedo al frío de incluso de España sobre todo del sí, norte de sí, España sí. diles cómo se vive un poco ese tema ah bueno en la época no, no, pues. el, el verano también es un poco complicado porque el calor de acá <ríe> la temperatura es más alta que en nuestro país y, en invierno y el invierno se pasa muy mal, dice No, así. el invierno después de que uno tenga su abrigo se pasa rico, se pasa súper rico, sí, ¿verdad? ¿Que es tampoco, un besito. ¿no? Pero después de que uno tenga su abrigo no pasa nada. Pues si te parece vamos a ver qué nos han preguntado ahora en el, vale. en el chat que les he dicho que, que ahora al final pues te pasaba sus preguntas. Nos vale. está diciendo Rubén por ejemplo que ¿cuál es el mejor pueblo de Toledo para alquilar piso para tres personas? Fíjate, son preguntas de libro, ¿eh? La casa pues los cómo se llama el chico rubén rubén hola rubén mira pues fíjate que yo ahorita eh, que ya estoy pues en este proceso terminando bueno terminando no coronando mi proceso de decidido, coronando ya coronándole porque porque le digo coronar porque ya voy a tener el permiso de trabajo eh, yo estaba pensando que para porque quiero conseguir un piso no y porque mi pensado también mis niños de que en toledo y hay otros pueblos, como por lo menos esta Parla, eh, hay muchos otros pueblos más que están en los pisos más económicos de aquí en Madrid. Por lo menos yo sé que en Toledo uno se puede conseguir un piso de tres y hasta cuatro habitaciones, eh, máximo 500, 500, de 500 a 600 euros. En cambio aquí en Madrid, wow, ya 800, 900, ya son pisos más costosos, entonces... Pues yo me la estoy pensando como de, de conseguirme un piso en en Toledo. Solo es de que pues ya me toca conseguirme la abono bono, la bono transporte. No, ¿Cuánto pues, vale un bono transporte que incluya a Toledo, más o menos? O sea, vale, la bono transporte también es algo muy importante que yo no lo sabía. Que aquí es según según la edad que tú tengas, así mismo te cuesta. Eh, por lo menos yo que tengo 30 años, a mí me vale para andar aquí en Madrid, me cuesta como 54 o 56 euros, algo así. Entre ese precio, sí, la sé que las personas que están entre 20 y 24 años eh, aquí en la zona de Madrid pagan 20 euros mensuales. Ya para para sacar la bono de Madrid Toledo vale como 100 al 130 y cuánto se puede ganar por ejemplo sin estar sin los papeles lo que sea en distintos trabajos, en a, distintos a ojo, trabajos lo que depende mucho claro, bueno pero... oscila porque hay hay partes donde tú vas a hacer claro. limpiezas que te pueden pagar la hora a 10 euros como hay otras partes eh, donde tú vas que te pagan a 6 euros la hora yo estuve aquí en Madrid limpiando unos pisos turísticos y me pagaban a 6 euros la hora. ¿Pero eran muchas horas a lo mejor? Va, eran era eran horas? 13 horas. Claro, es que depende Segura, también ¿no? de las horas, no es lo mismo. Eso. Cuando, cuando son muchas horas suelen pagar menos la hora. ¿no? Eso. Oye, nos dice Robin Duarte que sí. si se puede pedir asilo una semana después de llegar, perfectamente Robin. Claro que sí, Robin, lo puedes pedir después de llegar. Y nos dice Daisy Aguilar, quería preguntar cómo hizo para conseguir habitación cuando la reserva de hotel se terminó. Ah. Nos dice Daisy, ¿cómo lo hiciste? Es que, mira, Daisy, lo que pasa es que cuando uno llega por aquí, uno. Yo, por lo menos, era muy tímida, era muy seria en mi país pero llegando aquí ya a uno le toca ser un poco más sociable salir, relacionarse, me ha costado otra vez la me ha costado <ríe> pero es muy maja pero aquí está aquí está ya la me veis acá uno buscar en páginas aquí hay páginas como está Gualapó, está Mil Anuncios eh, hay varias páginas donde tú te puedes meter y buscar casas o si no pues si de pronto tú llegas y tienes conocidos acá, preguntarles a ellos cómo, cómo puedes conseguir una habitación. O salir, el hecho es tú salir. Es que lo malo que uno hace es llegar y encerrarse, uno no puede salir, que porque uno no conozca, llegar a encerrarse, no. Mira, yo llegué, cuando yo llegué a Toledo, yo decía, yo ¿cómo me voy a mover por Toledo si yo no conozco? Y yo venía de un pueblito que era es. y yo decía Toledo es grande, no sé cómo, bueno, yo decía con ¿cómo? mi GPS. No con el GPS Voy empecé ya. a moverme Voy en Toledo, aquí. buscar direcciones, todo. El GPS te indica todo, desde qué ruta de autobús tienes que tomar, dónde te bajas, cuántos minutos caminas y ya está. Y te apañaste bien, verdad? Sí, y aquí en Madrid es igual. Es Madrid, pues es demasiado más grande. Ya en Madrid se maneja el metro y la Renfe, y también me muevo es con el GPS. Nos pregunta ahora Lilo que si te pidieron muchos documentos que soportaran el motivo de la solicitud de asilo. Eh, pues ellos piden, ellos sí te piden que tú traigas pruebas, pero yo hasta ahorita no he presentado pruebas. Sola. Pienso presentar ahorita unas pruebas que tengo, las pienso presentar ahorita el día que vaya a recibir mi tarjeta de permiso, eh, las pienso llevar. Porque como igual ese proceso sigue y es largo, quiero pues presentarlas. Aunque no hay dificultad si luego Aunque al final no, no hay... lo dieran, porque ya sabes que entonces habrán pasado los tres años. Sí. Fíjate tú ya llevas año y medio. Sí. Entonces en el caso de que luego denegaran el asilo no pasaría nada porque pides por arraigo y ya está. Sí. Es lo que siempre os estoy diciendo el camino. No, de lo que, que les quiero recomendar es que no les vaya a pasar como a mí que yo a veces sentía temor de ir a pedir el asilo también cuando ya me comentaron, cuando ya me enteré de, de pedir mal, el asilo, ¿verdad? yo sentía mucho temor porque me decían tenga mucho cuidado porque la pueden devolver, se lo niegan, ¿quién te decía esas falacias personas que uno conoce así por, la, por el camino, nuestro canal no verdad? no, no, el canal no? No, no, el canal no canal positivo Escanal y a que no a que positivo. no había ningún miedo a que te trataron bien en la entrevista claro, díselo, me trataron díselo. super bien eh, más era los nervios yo es más yo hasta perder la oportunidad de, de obtener mi permiso porque estuve pensando en no presentarme por, por miedos tontos por, por así miedos decirlo. miedos de que tontos infundados. yo llegara y me fueran a devolver no no no, no, le damos, no le damos la tarjeta y le montamos en un avión sí, eso para nada yo llegué y entre muy decir las cosas muy claro y ser conciso en lo que estás hablando. Incluso lo que dice, documentales y, y se lo han traído. Igualmente. Sí. ¿Qué vale, nos pregunta? Que, Gide, si, ¿Y si no tiene papeles, qué se puede hacer? Nos pregunta Ala. Lleva siete meses, no tiene papeles, ¿qué podría hacer? ¿Qué le aconsejarías pues, Si tú puedes ir a averiguar si te dan el asilo, pedir el asilo. O si no seguir así como estás trabajar en negro y esperarte los tres años a los tres años sí. según muy bueno sí. Sí. sí porque pues también uno piensa que tres años es mucho pero no la la verdad pasan rápido se pasa muy rápido aquí los días se te va muy rápido y más dos años y no voy a hacer spoilers o mirarte también el vídeo que os hice de las cinco maneras de entrar como turista y luego quedarte legalmente que hay alguna manera más, que está la del asilo, que está la de las tres años y quedan tres más, pero eso lo veis en el video, para no robarle el tiempo a Jirlen. Vale. Que nos dice Juan Carlos. A ver, ¿alguna pregunta? Preguntas para Jirlen, por fin. El resto de preguntas se las resuelvo en los comentarios en Instagram, ¿vale? Todos los días. Dice Eduardo Salazar: ¿todavía se puede conseguir la nacionalidad española? Soy apellido Salazar, cuarta generación de descendiente español. Sí, claro, eh, pues no estoy muy bien informada de eso, pero sí he escuchado que si tú tuviste descendientes españoles puedes hacer tu nacionalidad. La mente es que te acerques y averigues bien cómo, cómo es el proceso que debes de hacer. Y, y en general ha habido trabajo, ¿no? Así, sí, o sea, como ya como sí, porque, conclusión final, que lo sí, preguntan de verdad si he tenido mucho. trabajo y pues la verdad le doy gracias a Dios porque desde que estoy aquí nunca he dejado de enviarle dinero a, mis, a mi familia, a mis niños, nunca he dejado de enviarle dinero, siempre he tenido como, como enviarles. O sea, me ha tocado, le toca a uno duro porque no es fácil, es un proceso largo, de mucha paciencia, pero de persistencia. Mira, nos pregunta Valesca Lainez y, y Ada Simanca, nos dice Valesca, ¿cuál sería el tiempo o el momento para traer a los hijos? Me interesa saber. Y te enlazo con Ada. Luis, por favor, ¿cómo se hace para reunificar a un menor de edad sin tener todavía la residencia? Vale, pues te cuento. Yo, eh, como tengo mi niño tan pequeño y la verdad ha sido duro venirme dejarlos eh, mi pensado lo que yo tengo pensado hacer es apenas ya esté trabajando bien que ya tenga el permiso y estar trabajando ya bien eh, ya iniciar el proceso pues de que es el ahorro y todo para para mandármelos mandarlos a traer y la otra pregunta cuál era pues eso es parecida nos dice que cómo se hace para reunificar al menor de edad eh, sin tener toda la vía la residencia no pues eh, lo puede traer como como turista los traen como turistas los, los turista, ¿no? y ya les piden el asilo cuando están ya aquí cuando ya están no aquí. en el aeropuerto no sino, en el aeropuerto sino, sino dentro del mes siguiente están, por decirlo sí, bien y es. como ha hecho ella que ya lo en su solicitud de ella ya les ha incluido sí. ella y a ella ya su mamá ¿verdad? Pues, Pirilines, si queréis que le pregunte algo más a Girlen, y si no, pues mira, el que lo vea luego, que lo vaya poniendo en los comentarios, las preguntas, pues lo agradezco mucho. Poner un like si os ha gustado. Y el que vea esto y todavía no esté suscrito, insisto, campanita, suscripción, porque siempre, siempre emitimos en directo. Girlen, si tú quieres añadirles algo, que quieras decirles de lo que sea, es tu momento si quieres, te dejo hablar, ¿no? Sí, claro. <risa> bueno, Pirilines, pues los invito para que... Sigan ese canal, que es muy bueno, porque así uno se va informando, no, no llega pues sin, sin saber cómo va a ser aquí, a dónde tiene que llegar, qué tiene que hacer. Entonces, sigan el canal para que se enteren de todo. Mira. Y nada, los que piensan venir a España, pues mucha suerte, hagan las cosas bien, eh, traigan su plan, su, su plan turístico para que no tengan ningún inconveniente Revisen todo, que su nombre esté claro, que el nombre del hotel esté claro Desde Colombia miren a cuánto tiempo les queda el, el hotel del aeropuerto eh, Aprendanse en todo si, si vienen, pues así como entre yo, que venía por un tour de, de dos días aquí tres en otras partes, aprendérselo que con eso uno corta mucho a los de migración y no le preguntan tanto sino que de una te piden los vouchers y, y ya estás te dan tu entrada. a ver la última pregunta vale y las demás de verdad en los comentarios o sea todos los días en instagram a partir de las 6 de la tarde hora de madrid un en adelante no es a las 6 en punto estoy todos los días de lunes a domingo resolviendo las preguntas vale pero bueno te hago una más porque como está jirlande es para ti eh, nos dice ana de oliveros Luis, si perdiste si pediste refugio en otro país y no te lo y no te han respondido tienes limitaciones para pedirlo en españa pues mira la verdad no sé esa respuesta no, no la tengo clara pero yo lo que sí te puedo decir es que cuando tú vas a rendir eh, vas a contar tu historia puedes eh, a declarar ellos te toman huellas y esas huellas es para mirar que tú no hayas pedido asilo político en otra parte no sé si, si lo has pedido, allá te lo han negado y lo vienes y que lo pides acá y te lo dan, la verdad no... Lo voy a no investigar, lo voy a investigar, a ver qué pasaría en ese caso. Sí. Pues, bueno, la pregunta es muy buena. Si, si lo has pedido en otro sitio y, y te lo han denegado o no te han contestado, ¿qué pasa si lo pides aquí? Lo voy a investigar, pero Muchísimas gracias a Girlen por haber aceptado la invitación. Adiós, Pelines. Y muchísimas gracias a todos vosotros por estar ahí, que es por los que lo hacemos. Tanto los que lo estáis viendo ahora mismo en directo y como los que lo vais a ver luego. ¿vale? Muchas gracias, Pelines. Hasta gracias. la próxima emisión. Chao, chao. Chao.